Qué placer tener a Rosendo Fraga en línea para pensar también un poquito más este país para ver si hay alguna luz al final del camino y por supuesto tenemos que hablar con quienes saben y con quienes analizan y ven la realidad más allá de nuestros ojos que estamos, que yo, remando todo el tiempo desesperadamente. Rosendo, qué placer tenerte, gracias por estar allí. Gracias por llamarme. Gracias. Rosendo, vos decías en un artículo interesantísimo que publicaste en, en La Nación. Que esta es la cuarta crisis económica y electoral de la democracia, digamos, de la democracia reciente. Sí, ya, este, son, son crisis de descontrol económico que interactúan con procesos electorales complejos, en alguna medida inciertos, también. Yo te digo. Eh, Tuviste, tuvimos una eh, con el final de Alfonsín, otra a la mitad del gobierno de Verduga, y en los dos casos la crisis que desató en Argentina no obtuvo financiación. La tercera fue con Macri, que tiene la crisis económica interactuando con la elección presidencial. Bueno, ahí apareció también con un cheque de 44 mil millones de dólares del fondo, bueno, que le permitió a Mati, evitar irse antes como el presidente de la Luz pero perdió la elección pese a ese apoyo. Bueno, acá tenemos la elección presidencial una crisis económica y al gobierno que lo estamos viendo, intentar armar un apoyo financiero externo que, que, que le permita controlar la crisis. Bueno, ojalá lo logre por, eh, por el bien de todos, ¿no es cierto? Pero lo vemos a los gobiernos complicados en esas áreas. Rosendo, yo te escucho hablar de, de estas crisis y, y me da, me viene a, a la cabeza la imagen de las siete vías del gato, ¿viste? En, sí. en alguna salís adelante, te morís, renacé, te morís, renacé, pero en algún momento si seguimos así se van a acabar las vidas, ¿eh? Bueno, absolutamente, pero yo creo que para tomar conciencia de eso hay que hacer ese tipo de análisis ¿no es cierto? Claro. Eh, eh, eh, sí. seamos conscientes de lo que está en juego en este momento y miremos para atrás porque hay experiencias de que no lo supimos hacer y entonces, cuidado estamos lo que ha ido cambiando es el tejido social la situación social los niveles de pobreza esta cuarta crisis nos agarra con un nivel de pobreza más alto que los anteriores al estallar que está encima del 40% y va a empeorar porque la inflación es lo que más deteriora el nivel de pobreza vos uh -huh. sea, es sabés que recién hablábamos con la directora de, de Taquion, una consultora que hizo un análisis nacional y llegaban a la conclusión de que eh, uno de cada, de, de cada dos argentinos apenas si paga los gastos fijos y no le sobra un mango más ¿no? entonces bueno. es, es una olla a presión esto por eso yo yo digo no es cierto ese es el punto es la cuarta de pero los indicadores sociales están peor que cuando se desataron los los anteriores y eso también hay que ser consciente uh -huh. Rosendo Fraga cómo le va a es que lo nos saluda ¿Qué tal, sabe, muy bien usted sabe que este lo, lo escuchaba y me ponía a pensar un poquito en la realidad política no uno se imagina que en el frente de todos pareciera que todo se resuelve a partir de la pelea de contra la inflación Digamos, Massa podrá ser más o mejor candidato A partir de su éxito o no contra la inflación Y junto por el cambio, digo yo, para resumir Se resume una interna donde plantea distintos estilos no, de, Entre alcoholes y palomas, todo lo que ya sabemos Toda esta cuestión favorece a ley, ¿Cómo ve esa figura usted? Sí, mi, mi ley, mi ley es un tercer espacio competitivo ¿Qué quiere decir? Terceros espacios siempre hubieron, pero es la primera vez que el tercer espacio puede competir con posibilidades por la por la presidencia y esto es porque por el de, es, el desasocio, yo diría, de la gente frente a la situación, la falta de perspectiva y en alguna medida, acá también puede servir mirar hacia el pasado, fue el, el que se veían todos desde el 2002, ¿no es cierto? En una grave crisis también que había sido desatado en lo económico electoral, la sociedad un, tuvo un impacto muy muy, muy negativo. Y bueno, el, el estado anímico de la gente tiene algún punto de referencia con aquel. Y lo que representa a mi ley es exactamente, yo creo, ese estado anímico de rechazo a todos. Rosendo, ¿vos crees que Cristina lo sube a la pelea? Porque realmente el otro día le dedicó muchísimos minutos. ¿Lo sube a la pelea y le da tanta importancia en su discurso? ¿Porque le tiene miedo o porque en realidad al subirlo a él, de alguna manera hace que muchos que la odian y que no la soportan a Cristina, no voten a Cambiemos, lo voten a Milay, justamente porque ella le tiene bronca, y en tal caso empareja un poco esa pelea de tres? ¿Puede haber algo de cierto en eso? A, a ver... Yo, yo creo que lo más llamativo fue que dos semanas antes, Macri hizo lo mismo. Macri dijo, a la segunda vuelta vamos ley y nosotros. Mm. Las dos figuras, tanto Cristina como Macri, hicieron lo mismo. Las dos figuras yo diría, lo instalaron como tercer espacio competitivo. Bueno, lo, lo, los dos lo han hecho por estrategia. Puede ser, pero lo curioso es que los dos lo han, lo, lo han instalado, ¿no es cierto? Y Yo creo que sí, este, yo creo que yo si fuera quinerista, que no lo soy, pensaría que me conviene más un gobierno de Milén. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues un gobierno de Milén sin estructura política va a ser mucho más dependiente sí. del peronismo. Sí. El poder del pues, peronismo misma su potencia. Me lee cuántos senadores, cuántos diputados, cuántos gobernadores va a tener. Va a ser un gobierno muy difícil. Entonces, para tener gobernabilidad, para manejar la calle, ¿no es cierto, eh, eh, va a tener que intentar convivir por lo menos con el peronismo. Claro, la lectura sería, si no me quedo con el poder, que se quede con el poder alguien que no tenga demasiado poder, digo. Claro, ¿no? exactamente, exactamente. Ahora, ahora digo yo, porque lo que está más o menos claro, digamos en la Argentina esto es muy difícil de, de, de definirlo todavía, pero lo que está más o menos claro es que el futuro gobierno no va a ser el color político del que está actualmente. Eso por lo menos indican las encuestas y cierta lógica eh, que, que, que está dada por la pelea con la inflación que, que, que en la que estamos perdiendo no es una guerra que estamos perdiendo digo dentro de la interna del, de Juntos por el Cambio se aparece hoy Viral que no se define aparece una, una idea mucho más concreta de de, de, de de orden y demás de la mano de, de Patricia y hay una rama un poco más política si se quiere que tiene que ver con, con la reta ¿cómo ve esa, esa jugada dentro de Juntos por el Cambio? porque digo, cuanto más tarde en definirse menos sabemos a quién votar, ¿no? Bueno, eh, eh, va a definirse el 13 de agosto, el día de la PASO, no se va a definir antes, para mí. No, eh, para el 13 de agosto faltan 100 días. Sí. Es un tiempo muy largo para, para la, la, la crisis que tenemos hoy, ¿no es cierto? Basta mirar 100 días para atrás y bueno, uno puede proyectar que es un tiempo muy largo en materia económica, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, ese es el, el, el punto, pero esa, el, el tema de junto por el cambio no se va a resolver antes del 13 de agosto. Uh -huh. Uh -huh. Rosendo, sé que tenés una manera complicadísima, así que te agradezco enormemente esta chica. No, gracias a ustedes, tal vez. Abrazo el gran Rosendo Fraga, es ¿eh? un placer tenerlo.